una vez más a este espacio al senador por la provincia Duarte, el licenciado Franklin Romero, saludo bienvenido una vez más señor senador a este contacto diario muy buenos días eh, Víctor Emanuel, aunque no esté aquí a mi primo el doctor Romero que me uno a, a las condolencias vamos a decir, que no las condolencias a, a lo que ha estado pasando la familia con eso del COVID y estamos realmente con usted primo eh, gracias por la invitación. Un saludo a toda la teleaudiencia que lo sigue a usted día a día a través de contacto diario. Gracias, señor senador, por estar eh, acudir una vez más a este llamado que hacemos a través de la entrevista VIP para compartir con nosotros este momentito, tocar esos temas que son del interés de todos y cada uno los que nos prestigian con su teleaudiencia. Señor senador, quisiéramos iniciar este conversatorio, ¿verdad?, eh, con el tema de la visita del presidente Luis Abinader el pasado fin de semana a San Francisco de Macorís. Entiende el senador que ya con la visita del presidente eh, estamos ratificando verdad que todas esas esas obras eh, pendientes y que fueron ofrecidas ya eh, en campaña pero no solamente en campaña sino ya en plena acción como gobierno y en también en su persona eh, que se iban a llevar a cabo y que de hecho pues ya con la visita del presidente entendemos que eso va a arrancar. ¿Qué le parece? Pues muy importante por primera vez se ve un presidente en su primer año de gestión visitar una provincia eh, de forma oficial tres veces y siete veces de, de una forma informal. Es increíble eh, cómo él ha tomado en cuenta esta provincia que ha estado huérfana de todos los gobiernos que hemos tenido en su gran mayoría y justamente el presidente abinader que se ha enamorado de esta provincia y la tiene como una prioridad A, pues le ha dado curso a esos temas que nosotros no solamente prometimos en campaña, sino que hemos visto que son una necesidad solucionarlos porque ha sido solicitud de por muchísimos años que han estado ahí y que nos han llevado a cabo. Eh, la visita del presidente ahora, pues vinimos aquí a inaugurar la planta de Conacado, eh, que viene a aportar muchísimo a lo que es el cacao acá, a la cosecha del cacao, y la industrialización del cacao, que no lo teníamos aquí. Y luego entonces hicimos una agenda para dar el primer picasso o palazo de algunas obras que habíamos anunciado antes eh, e inaugurar otras. La más importante para mí es lo que es la construcción del Puente de Ugamba, que es mi responsabilidad ya que me comprometí con esa obra, el presidente lo asumió y ya está adjudicada. Es lo más importante. De igual forma, la construcción de la estación de bomberos, que es donde está aquí Obras Públicas, eh, muy cerca de acá, que este, también Perdón, está, senador, con respecto al, al puente de Ugamba, ¿se tiene previsto más o menos un tiempo X para, para que esa obra... Para entregarla. Que no, exacto, que, que no es una cosa del otro mundo, pero sí en importancia lo es. Sí, el promedio del tiempo es eh, 12 meses. Sí. Lo importante es que ya está aplicada, que ya se tiene el presupuesto, 122 millones de pesos para ese puente. Y el presidente lo vio, ¿verdad? Sí, Realmente. sí, sí, claro. El presidente lo llevamos justamente ahí para que vea. Este, es decir, senador, que ya no veremos más huelgas, por lo menos exigiendo esa demanda. Que ¿Cuántos un, muertos llevará a la fecha? Bastantes ya muertos. Eh, y justamente debo hacer eh, causa común con esos movimientos populares que han sido los responsables de traer esas solicitudes hacia los gobiernos y que nunca se le había cumplido. Eh, con ello me uno a, a brindar por este triunfo, porque es, una, es un logro de ello por igual. Llámese el Falpo y los demás movimientos populares que han estado haciendo los llamados para que se hagan las obras que necesita esta provincia. Excelente. Vimos también que el presidente inauguró otras obras de ellas el acueducto de Castillo y otro puente en Matalarga. No el acueducto de Castillo se le dio inicio a la obra, no se inauguró, sino se okay. le dio inicio a se la, ve la un obra. Palazo. Se dio un palazo, se llevó incluso la compañía que la va a realizar, se presentó el croquis de los trabajos y es así, hemos pensado que unos seis meses ese acueducto ya va a estar listo. Inauguramos lo que es el puente de Matalarga, y al mismo tiempo se le dio inicio a la carretera Matalarga Azlor, que también era una necesidad por la importancia que tiene la comunicación vial para los frutos que se cosechan en esta área, llámese principalmente el cacao. Podemos decir entonces, senador, que con esas tres visitas oficiales del presidente, visitas históricas, verdad, porque nunca habíamos tenido nosotros pues esa oportunidad de tener tres visitas de un presidente de la república, eh, por las razones que ya todos conocemos. Entonces ahora sí tiene la provincia Duarte eh, alguien que hable con nosotros y que le duela así es así es. creo que siempre lo ha tenido lo que ha faltado un poco de voluntad eh, un presidente que realmente asuma eh, porque no es que no se han logrado cosas se han logrado pero muy pocas para lo que se merece esta provincia para lo que aporta esta provincia al país eh, y mucho más otro tema, señor senador, saliendo ya de la visita... Sí, pero del... déjame decirte también que anunciamos también que ya está adjudicado donde nosotros practicamos el deporte, el club Olimpia, que tiene cuatro, 13 años en, en reconstrucción. Sí. Y ya nosotros ya justamente, y lo anunciamos con 26.5 millones de pesos, se va a terminar el Club Olimpia. ¿Cuántos ahí, meses que, dieron para terminarlo ese? El Club Olimpia es, es mucho más rápido, porque ya está comenzado realmente. Es, esa es una excelente y agradable noticia, señor senador, porque el Club Olimpia que lleva años, ¿verdad?, abandonado y un ícono sí. de la práctica del un deporte, patrimonio. Sí, un patrimonio eh, deportivo, podemos decir, de aquí de la provincia de Duarte y porque no de toda la región. Y déjame decirte que de, de las obras que se van a hacer aquí, ayer nos reunimos justamente con, con los representantes del BEI, que es el Banco Europeo de Inversiones, y con el Ministerio de la Vivienda. Aquí está Hoy está esa comisión acá, tienen tres días acá trabajando con un proyecto ambicioso que vamos a, a trabajar justamente también que tiene que ver con el Barrio Azul, que se viene a sumar al proyecto al proyecto nuestro 3R, eh, de las 11 obras, pues esta va a ser una obra macro, donde estamos hablando de 354 apartamentos, más de los 128 que no lo tenemos, y el dinero está ahí. Ya se identificaron los terrenos, ya se salió el decreto, de, de expropiación de los terrenos para sentarse con los propietarios, hacer el acuerdo y creo que en dos semanas ya tenemos esos terrenos para construir esos apartamentos. Este es un proyecto que va a tomar, ese sí va a tomar un tiempo porque como son fondos internacionales, pues los requisitos son un poquito más estrictos, y, pero entendemos que al final de 22 empieza esa construcción de sus apartamentos excelente, sí, buena buenas noticias para la claro, provincia de Duarte yo espero que prontamente la provincia de Duarte sea Santiago porque Santiago va a ser la capital Así O sea, es. no tenemos nosotros la menor duda de eso fíjate hace dos semanas que dije eso, verdad sí. o sea, San Francisco, la provincia de Duarte va a ser Santiago y Santiago va a ser la capital porque la capital sea la. pero sea nosotros <risa> también vamos a ser la capital la provincia de Duarte va a ser la capital cuando declaremos ya el proyecto que declara las regiones únicas Correcto. San Francisco, Macorís, la provincia de Duarte, voy a ser la capital de la región. Así es. Señor senador, Excelente. usted es parte de esa importantísima comisión que ha estado evaluando la, el asunto del Código Penal de la República Dominicana. Ya van a emitir sus consideraciones, ese informe eh, que espera el país, saber lo que va a pasar con el Código Penal. Usted, en su condición de miembro. Háblanos un poco sobre el, lo que se ha estado debatiendo y lo que en horas, ¿verdad?, se va a dar a conocer. Sí, como es sabido por todos, este código <coughs> anteproyecto o modificación al código penal, que data de unos 175 años, no dicen 135 años, yo digo 175 que, años. yo sea, de paso, Manuel, parece ser que el confort lo ayudó, ¿verdad?, a... a, a... A, a, pensar, a irar las ideas, a ideas, a las ideas. Así es, así es. Entonces, eh, siendo parte de la comisión que lo conoció y terminar presidiendo la comisión, porque el presidente enfermó del COVID y me tocó a mí presidirlo, y rendir un informe que no se conoció favorable para que se conociera el código, aún con todos eh, los problemitas que tenía, cositas que había que modificar, que era cuestión de tiempo para que no perimiera, pero al final no, no se conoció eh, y vuelve el código, se reintroduce de nuevo por el Senado y lo conocemos. ¿Qué hace la comisión? Yo sometí incluso eh, cuando se somete eh, que se creara una comisión bicameral y eso fue lo que procedió, una comisión bicameral de nueve senadores y diecisiete diputados. Pues, para conocerlo, empezamos a conocerlo ya allá en el Congreso, y llevábamos unos 187 artículos, unos 135 artículos ya eh, debatidos, conocidos, y algunos sobre la mesa, porque todos sabemos que lo que tiene el tenía el código parado principalmente, que era el tema del aborto y la discriminación. Pero el código tiene más de 80 hechos punibles, sancionables, ahora nuevos, y más de 100 modificados, sanciones, eh, que te puedo hablar de cómo es la difamación por los medios, que ahora hay que cuidarse, porque ahora se sanciona penalmente, la injuria con cárcel, la invasión a los terrenos, eh, el ácido del diablo o el, o el bomberito, como le dicen, este, la corrupción, el lavado, hay 50.000 cosas que tenemos en ese código de muchísima importancia, por encima incluso de algunas que la gente ha la la dado más importancia. Pues nada, al final eh, la comisión decidió tomarse un fin de semana solamente para conocer el código, los 29 legisladores, eh, 29 no, éramos 17 y 9, pero hubo dos que presentaron excusas. Bueno, eh, decidieron irse a un decidimos irnos a, a un resort eh, en el este, para que fuera una que nos secuestraran de una forma que saciéramos con un código Que causó muchas comillillas sí, ¿Por qué dice, esa decisión de ir a un rizón? Bueno, eso fue una solicitud que hizo uno de los diputados Y se asumió entre todos Para mí era mucho más fácil que se hiciera en el Congreso este fin de semana, de jueves a domingo, pero no creo que nosotros, estando con todos los temas que tenemos día a día en el Congreso, podríamos conocer solamente el código, recordemos que tenemos muchas más comisiones. Eh, yo creo que no importa el dinero que se haya gastado, para ir a trabajar ese código, donde trabajamos 12 horas diarias, desde el jueves hasta el, hasta el sábado. ¿Tú entiendes, senador, senador ¿Valió la pena? Pues claro ¿Valió que valió la pena? La, pero Claro sí. que valió la pena. Oye, y no valió la pena por pues, lo que dijeron que pagaron la habitación. Porque, mira, yo me fui el jueves. Regresé a San Francisco de Macorís ese mismo día. En la mañana del viernes hasta las 4 de la tarde, estaba aquí en San Francisco con la visita del presidente. De aquí me fui de nuevo a a a las 8 de la mañana ya nosotros estábamos trabajando el código que lo, lo que estaba pendiente y a las 10 de la noche terminamos ya de un consenso. Usted toma con los, el combustible, senador, manco, Bueno, ya, allí por lo menos no se pudo ver playa, allí no se pudo ver piscina, allí no se pudo de ver este se discoteca. En, en algunas imágenes que vimos en las redes que compartieron algunos de los legisladores, vimos un ambiente relajado, suéter los senadores, sí, claro, los diputados, sí. en mesas de trabajo que precisamente se mostró que en realidad era un trabajo. Yo diría, señor senador, que el pueblo no lo viera como un gasto, lo viera como una inversión, si realmente de allí sale aprobado el Código Penal. Bueno, le puedo decir que, que ya... Va a resultar, hoy, que se vea el resultado. Bueno, pues, si el pueblo ve el resultado de un código aprobado, quizá bueno, lo ve como una inversión. En lo que inversión. respecta a la comisión, tenemos un informe favorable. En lo que respecta a la comisión, tenemos informes. informe O sea, en ese fin de semana se, se, se evaluó todo. Se evaluaron que los 422 artículos, se incluyó uno más, son 423 artículos, eh, se conocieron todos, uno por uno, leído, debatido, presentado, modificado, muchísimas sanciones. Todas las sugerencias que hizo el Ministerio Público, todos eh, se conocieron y se aprobaron todos, eh, se cambiaron penas, eh, sanciones eh, que estaban algunas muy bajas, algunas estaban muy, muy altas, porque tenemos que recordar que toda ley que se haga es porque es un mandato de la constitución, entonces tenemos que trabajar en base a lo que diga la constitución, nosotros no podemos hacer un código alegre, porque la gente quiera, eh, me interesa este tema, que no vaya a de la constitución, porque entonces ahí sí que no vamos a tener código inmediatamente se declara inconstitucional Recordemos que la Constitución, la carta manda lo que es un mandato a, y manda las leyes que son las que van a regular. Pero tenemos que hacer las leyes acorde a la Constitución, no podemos sobreponer a lo que es la Constitución. Ahora viene el informe de esa Comisión, un informe favorable. Van a haber dos informes, señor Senador. El eh, informe el, favorable el, y el informe de, de disidente, el, el disidente dentro de la Comisión. Es lo, que, es lo que corresponde. De nuevo saldrá uno disidente de allí, de esa Comisión. Eh, bueno, el informe favorable que es el que sale aprobado por la gran mayoría de los legisladores, se somete, se cuentan cuánto están de acuerdo, artículo por artículo lo hicimos, artículo por artículo. No fue que lo hicimos de que el código está aprobado, no, artículo por artículo. Se leyeron todos, se debatieron. No es que nadie va, está imponiendo. no, No, no, no, no, no, no. no. No, todo, democrático. La, todo democrático, todo la democracia, ahí estaban todos los legisladores, excepto dos, eh, hay algunos que realmente iban, se ausentaban, volvían, y algunos al final, porque no estaban de acuerdo con algunos artículos que se aprobaban, pues simplemente se ausentaban, faltando a, al orden legislativo realmente. No es más fácil decir que no, senador, cuando uno está de acuerdo. Bueno, cuando tú no estás de acuerdo, di que no, y ya, y punto. Y al final, da tu informe disidente si tú no estás de acuerdo, que es lo que han dicho que van a hacer. Este procedimiento, señor senador, en este caso, en el por ejemplo, ustedes, ya que... Eh, van a dar un informe favorable es de procedimiento que el, quien, quien no esté de acuerdo lo justifique y de su informe también como disidente Claro, eh, eh, el, el informe disidente es contrario al informe favorable, Correcto. porque no está de acuerdo Pero digo, es, es de procedimiento, es de Eso, procedimiento es... el reglamento lo contempla okay. eh, siempre y cuando la persona el legislador que vaya a dar el informe disidente esté en el momento presente en el caso de, de, de Faride mi colega Faride Raful ella no puede dar un informe disidente porque ella no estuvo presente porque ella se ausentó, se ausentó se retiró. Ella puede ser parte del informe que de otro legislador que estaba presente al momento de tomar la decisión. Ah, porque es una estrategia. Yo no estoy parte de loca. Pero es para no hacer el informe, Víctor, que se ausenta. Eh, no, no, yo voy a hacer el informe <risa> disidente porque, déjeme decirte, quien dice el legislador que dice que va a hacer el informe disidente pues eh, fue uno de los que más participación tuvo realmente, que fue un diputado José Horacio de Santo Domingo, la misma Faride, eh, otro diputado... José Horacio José... el mismo que cuestionó primero el traslado... Al, el, al hotel el para... primero que ventiló sí. exacto su disidencia de ir al hotel y sí, sí. que al final bueno fue el primero sí pero era lo que era que que la mayoría yo tampoco estaba de acuerdo que fuéramos a, a, a, al hotel lo único que faltó fue que el senador pero, Frank Número no lo manifestara pero no no <risa> yo tampoco estaba de acuerdo por cuál es la necesidad vamos no la cosa es que tenemos que encerrarnos para conocer eso y pero la única que forma es, eso sí. siempre se hace sí. lo hacen todas las instituciones las fin lo hacen todas las instituciones lo hacen realmente y se van a un taller Dando pu eh, instituciones privadas como públicas Pero también una, hay una parte también Lo si que la hecho, gente dice claro, es porque con... el dinero del Estado Pero claro, el dinero del Estado, todos los que son empleados del Estado Con dinero del Estado Pero que hay una parte que se convierte en son Informaciones en, en populismo o sea, No, lo que sucede es que todo lo que tenga que ver con el legislador Con el diputado, con el senador crea morbo. Sí. Todo. Además, senador, es que hemos sido tan engañados eh, sí. que tenemos una predisposición. Sí, pero, se, pero lo que sucede es que hemos sido engañados. Como yo estaba engañado creía lo que era el Congreso hasta que llegué al Congreso. Porque en Congreso sí se trabaja. Créeme. Se trabaja tanto que tú tienes o sea, que dejar... usted puede decir eso por todo, puede decir eso por todo no por Franklin Somero que va yo a lo, trabajar. Yo lo puedo y... decir por el Congreso, lo que se hace en el Congreso. Okay. Es mucho trabajo que hay algunos eh, legisladores que quizá no someten la cantidad de proyectos y participan, pero todos los legisladores tienen que participar en las comisiones tienen que trabajar, participar en las sesiones tienen que participar en los descensos tienen que participar en el debate es un gran trabajo y, ya no, y no pagan por eso y déjame decirle, quien no va a comisión no cobra quien no va para sesión no cobra que conste por eso tú siempre lo ves ahí, porque tienen que cobrar. Entonces no es que están de que de luz, que yo no voy para allá y que voy a cobrar. No, no es así. Cada comisión reciben su incentivo. ¿Cuándo se tiene previsto, Franklin, ya emitir el, el informe ya favorable? Hoy, hoy vamos, eh, tenemos sesión hoy a las 2 de la tarde, y hoy vamos a rendir ese informe favorable. Bueno. Si rendimos el informe favorable, pues lo vamos a conocer en la próxima sesión, la próxima semana, puede ser el jueves, si el presidente convoca. La próxima sesión, eh, entonces empieza ya. Es muy importante entender que lo que se haya conocido en la comisión de trabajo que conoció el Código Penal no es vinculante al pleno. Nosotros damos un informe favorable. Ahora lo presentamos al pleno. Ahora que vamos a debatir con la gran, con los 32 senadores. Recuerda que solamente habíamos nueve. ¿Ustedes donaron? como parte de esa comisión, hacer no, las evaluaciones sí. y debatirlo ahí. Pero ahora, ese informe, después de haber sido evaluado, va al pleno del... Mire, del... déjeme decirle, el proceso. Hoy se rinde el informe. El reglamento manda a que ese informe que se lee hoy, si lo votan favorable la mayoría, se conozca en la próxima sesión. Un senador puede pedir que se libere de lectura o de los trámites y se conozca en la agenda de hoy. Si se conoce en la agenda, pues tenemos que leerlo de nuevo, del primero al último artículo, tal como se conoció en, en, en este fin de semana. Tenemos que leerlo completo. Entonces ahí van a venir las opiniones, eh, el debate de quienes no estuvieron en la comisión, que no están de acuerdo. Por ejemplo, a quienes están de acuerdo con los pro vida y otros que están en contra. Entonces van a emitir también, al final, la mayoría que va a votar. Por lo regular, un informe favorable de una comisión siempre se vota por la gran mayoría. Vimos, senador, en los noticieros que se dejó fuera el tema del aborto en el código. Usted anteriormente, en este mismo programa, nos había manifestado de que este es un tema que se puede tratar en una ley aparte, y que Correcto. se puede trabajar en una ley aparte. Al dejarse fuera, en el informe disidente, la comisión propone o propondrá esta tarde al Senado trabajarlo así mismo en una ley aparte y dejarlo fuera del código para que éste sea aprobado. Realmente no se dejó fuera el tema del aborto, el artículo del 110 al 114 contempla el tema del aborto y su eximente eh, De las tres causales que han sido ya el, los temas de debate, pues se conoció uno que cuando la madre o el niño estén en peligro eh, potestad de los médicos, salvar la vida de ambos Después de haber sea, agotado todo Después de haber agotado eh, sin que se penalicen menores, sí. Este... Los otros que era cuando era un embarazo fruto de un incesto, de una violación, eh, cuando el niño tuviera malformación, pues eso realmente no está en el código. ¿Qué es lo que sucede? Si queremos un código eh, que tiene 423 artículos ahora, y tenemos dos artículos que tratan el tema del aborto, mi parecer es que tratemos el tema en una ley especial, ya que ha creado tanta controversia. Pero lo más importante es, ¿qué hago yo con poner las tres causales? En el código, si la constitución no me lo permite, el artículo 37 de la constitución dice del derecho a la vida desde la concesión hasta la muerte, entonces yo voy a tener un código inconstitucional. Para yo poner esas tres causales en ese código, tengo que modificar la constitución primero para poder tener el código. Entonces, eh, eh, lo que te digo del procedimiento, se conoce hoy en el Senado el informe, eh, vámonos por la forma normal, se conoce el informe hoy, la próxima semana. Primero se, se presenta el informe disidente. El informe disidente puede tumbar el, el informe favorable, si la mayoría lo votan. Y el trabajo que hemos hecho... Se va va la se va, volvemos para los Volvemos, se va la torre. volvemos. volvemos, volvemos <risa> a vamos a decir, de decir, el informe disidente se lee primero. Ellos leen el informe disidente, que no están de acuerdo con este. Eh, los senadores que estén de acuerdo con este informe disidente, levanten su mano derecha. Sin, sin haber mayoría, escuchado el favorable. Sin haber escuchado el favorable. Se vota el disidente. El, el, se el disidente. Ese es parte del procedimiento. Ese es el procedimiento. Pero vámonos por lo normal. Usualmente las comisiones, siempre la gente, lo, lo, los legisladores conocen el informe eh, favorable y lo aprueban. La próxima semana se empieza entonces a leer qué tiempo vamos a tomar. No sé qué tiempo vamos a tomar leyéndolo. Me imagino que van a ser sesiones... Eh, Rápidas y consecutivas Esto es lo que se le llama en primera lectura En primera lectura, para ser aprobado O no en primera lectura Porque tampoco quiere decir que después que se lea se, se someta, después que se lee Se apruebe, después que se lea Entonces, ahí vienen los debates Artículos, artículo, las observaciones De todos los legisladores están ahí Eso va a tomar un tiempecito O se aprueba de inmediato, lo que estemos de acuerdo Pues si se aprueba en primera lectura Ya la próxima semana entonces Se manda lo normal es que la próxima semana se lea la segunda lectura, o que se mande a plazo fijo de 30 días, o a 15 días. Lo normal, la próxima semana. Aprobamos primera lectura y segunda lectura del de código. Luego entonces va a la Cámara de Diputados. Después que le pase el mismo proceso Allá en la el Cámara de diputado. Diputados. Si la Cámara de Diputados no modifica una copa, se aprueba, si la Cámara de Diputados modifica un solo punto en ese código que nosotros aprobamos entonces volvemos de nuevo vuelve al, Senado, al Senado, de Senado y así se la pasa de allá aquí. para acá y de aquí para allá es lo que ha pasado todo el tiempo y ahí dura 20 años intereses. más y vuelve y pasa eso Esa, no creo que vaya a pasar porque hay una disposición de todos los legisladores que tengamos un código acorde a este nuevo tiempo luego se apruebe vamos por la forma normal, se aprobó en la Cámara de Diputados <coughs> o entonces sea, una va... observación senador cuando él dice que no cree que vaya a pasar, que vaya a pasar lo que siempre ha estado ocurriendo en ese sentido. Exacto, ¿no? que vaya a pasar lo que siempre ha estado ocurriendo, sí. que siempre perime, que no se conoce en una cámara o en la otra, o que se conoce en las dos en el Congreso y el, el Poder Ejecutivo lo veta y lo de nuevo, lo regresa entonces al Congreso, ocasión. que fue lo que pasó. O lo que pasa con el código que fue aprobado en el 2015, que el Tribunal Constitucional... Lo declaró inconstitucional. Lo declaró inconstitucional, que eso es lo que es más posible... Eh, los perquitos que pueda tener ese, ese, ese código eh, pueda ir por la parte constitucional. Hasta donde nosotros conocemos, creo que constitucional, acorde a la constitución, lo que hemos eh, aprobado hasta este momento. Pues luego que va al Poder Ejecutivo, supongamos que se promulgue, entonces tiene 12 meses de vacación legal, un año. Un año donde también sí se pueden presentar ciertas modificaciones, ciertos arreglos a eso luego entonces vienen eh, ese, ese, esos 12 meses para que los abogados y las cortes, los tribunales se pongan acorde y, hagan, y tengan el conocimiento porque déjame decirte, eh, este código va a cambiar la vida es, es la ley más importante porque rige los derechos fundamentales de los dominicanos y dominicanas pero de por sí te voy a adelantar se va a concentrar en el tema del aborto y se va a concentrar en el tema de la discriminación. De en, nuevo, eso, en, esos dos puntos. en eso que se van a concentrar los debates. Lo más importante, yo entiendo, es que como dice el senador, hay voluntad de que realmente tengamos un código penal acorde con, con los nuevos tiempos que estamos viviendo. Senador... Eh, finalmente hay un tema que yo no quisiera dejar de tratar y que usted le diera algunas pinceladas porque sabemos que su tiempo verdad apremia agradecemos que el hecho que haya estado con nosotros porque tiene un compromiso o sea debe estar eh, en este momento en el Congreso ¿verdad? haciendo su labor que le corresponde y es la reforma eh, este reto digo yo que se ha trazado el presidente de la República de promover una reforma a la policía nacional y ver de qué manera toda esta situación que está ocurriendo, donde siempre vemos que de alguna manera ha involucrado a alguien, por lo menos ha llegado a nuestra Policía Nacional. ¿Entiende el senador que puede el presidente de la República, Luis Abinader, eh, seguir promoviendo y que realmente se pueda materializar la reforma policial en este gobierno? Pues claro, es una gran necesidad la reforma policial eh, y también está la buena voluntad, no solamente del presidente, que ha estado muy preocupado y ha sido el número uno en lo que tiene que ver con esta reforma policial, que lo ha prometido y está trabajando, incluso llamó a un consenso eh, a los demás partidos y a, la y a la población, no solamente para la reforma policial, sino para 13 reformas que necesita este país. Eh, son reformas que realmente la Constitución del 2010 manda a que se realicen. Son leyes que realmente la Constitución del 2010 manda a que se hagan. Han habido intentos eh, en lo que tiene que ver con la reforma policial y, y no se ha logrado. Yo creo que también ahora está la voluntad, no solamente del presidente, está la voluntad de todo un pueblo que necesita tener una policía que en vez de que los reprima, sino que los proteja. Son lamentables los hechos que han pasado eh, y podemos mencionar este último, de la joven Leslie Rosado, eh, perdió la vida en manos de un uniformado, que no estaba uniformado, estaba fuera de servicio. O sea que eso pudo hacer, no porque fuera un policía, pero la persona que estaba supuesta a protegernos no se, tiene que ser la que nos mate. Por eso necesitamos la reforma policial. Pues no una reforma policial que solamente le dé mejor salario al policía, sino que lo eduque. Psicológicamente. Aquí podemos ver, ahora mismo podemos ver en educación, todos los contratos que se han hecho los maestros. Vamos a ver cuántos psicólogos se han contratado. O Entonces, sea, ahí es que tiene que radicar. No tenemos un problema de muchísimos años, de una policía creada en el gobierno de Trujillo para reprimir <coughs> después, siguió con el tiempo de Balaguer, y eso está todavía en la mente de lo que son en policías. Muchas personas policía. que entran a la policía solamente por el uniforme, por, por sentirse poderoso, porque realmente el uniforme te da poder, pero también te da un arma. Que esa arma se supone que es para tú cuidar tu vida y preservar la vida de los demás, no para quitar la vida de los demás. La reforma es muy importante, por eso, ser una reforma. Yo digo que la reforma policial se parece al mercado de nosotros aquí. Hay que hacer un mercado nuevo. <risa> sí, sí. O sea, estamos... Hay que hacerlo de nuevo. Sí, Total, sí, porque es que en la policía hay muchos hombres y mujeres buenos, muy valerosos, la gran mayoría, la gran mayoría son hombres y... y y mujeres de mucho valor y que se han entregado a cuidar por un mísero salario a, a enfrentar la delincuencia principalmente. Pero tiene que haber una reforma integral, una reforma eh, donde participen todos. Mira esto que está haciendo ahora el Ministerio de Interior y Policía, que también lo critican, que critican todo, todo lo critican, porque cada vez que tú tomas una decisión, alguien se beneficia o alguien se perjudica. Pero tenemos que pensar en la gran mayoría sin dejar de pensar en la minoría también. Sí, pero usted sabe, señor senador, yo entiendo que usted dice, aquí todos los critican, pero insisto en lo que le decía ahorita, es que hay una predisposición. Porque vemos, por ejemplo, cómo gobiernos tras gobiernos se involucran en proyectos, en programas, que al final, por no darle seguimiento, eh, se espuman en el tiempo. Como es el caso, por ejemplo, decíamos ahorita cuando comenzamos el programa, todos los programas que se implementaron en gobiernos anteriores. Por ejemplo, el que más recordamos es el de Franklin Almeida Rancier, cuando era ministro, secretario de Estado Interior de Policía, que se inventó el programa eh, eh, Barrio Seguro, algo, creo que era Carlos. así. Y trajeron a Harry Davidson para patrullar y controlar la delincuencia en sectores, en la parte alta, por ejemplo, de la capital. Entonces, cuando vemos programas así y se hacen inversiones de esa naturaleza y se, se espuman, se quedan en el tiempo, entonces, esa, eso es lo que nos trae a nosotros que estemos predispuestos. Justamente porque no asumimos la decisión que se haga en pro y creemos, lo que criticamos la acción que haga una persona, entonces estamos en contra de eso Y si esa persona ya la podemos enfrentar Y que esa acción quede fuera de lo que nosotros entendemos Pues eso es lo que está pasando Mire, Gobierno tras gobierno Aquí no había continuidad Aquí no había continuidad, incluso de las obras ¿Cuántas obras nosotros hemos visto que se han hecho inversiones Y han quedado a media? Porque cuando hay un cambio de gobierno El gobierno así ya no le daba seguimiento Porque eso, fue, eso es del otro gobierno eso es, un, eso es un problema que hemos tenido históricamente ¿Tú sabes que eso, No hay continuidad está. Tú sabes que eso se sanciona okay. Porque no solamente robarse el dinero del Estado, hacer mal uso del dinero del Estado también se sanciona. Y si yo tengo una obra y que empezó el gobierno pasado y no lo doy continuidad, yo debo ser sancionado por eso. Y la ley lo, lo dice. Entonces, por primera vez se ha visto la continuidad de Estado. Las obras que se han inaugurado son obras que se empezaron en, en un tiempo atrás. Y aquí podemos mencionar que tenemos el hospital, que aunque está parado por cuestión de acuerdo, de contratos, de contratos. Y de presupuesto eh, Se está trabajando Sí, pero Tenemos... se han visto avances, porque no está como lo dejaron tampoco. No, lo que sucede es que los escándalos Que hubo del gobierno pasado eh, El gobierno actual Se está cuidando, hacer la cosa con transparencia Y el presidente ha sido muy claro con eso Claro. el y presidente el mucho avance también El presidente ¿sí? me, me estaba reclamando justamente cuando estábamos en Ugamba. Franklin, a la gente hay que explicarle El proceso Una obra, se toma un año Tres meses para someter los planos Y ser aprobado eh, tres meses para someter la licitación, tres meses para eh, buscar el presupuesto, sacar un código SNIP, se lleva un año, una obra. Bueno, el entre gobierno. procesos. Yo, y puedo, yo, puedo, yo, puedo, yo puedo decir que, en una cosa, admiro, el, PLD, el PLD asumía ciertas cosas y se las jugaban. Pero ahí están las consecuencias. Violentaban. Y eso bravo. es lo que nosotros Violet, no queremos. Violentaban dos y tres leyes. Y eso es lo que nosotros no queremos, porque yo estoy sentado acá, pero por una mala acción que yo tenga bajo mis funciones, yo mañana estoy de aquel lado. Eso que usted acaba de señalar yo creo que es interesante y esa observación que le hizo el presidente de la República. Franklin, hay que explicarle al pueblo que hay un procedimiento de que hay que adoptar, por ejemplo... Que algunos, que algunos creían que me estaba reclamando. Claro, si digo, Franklin... no, usted quiere transparencia y así que tiene que... Claro, hacerse. si Franklin que... sale ahora y dice que la, el parque de, de, de aquí frente a esta planta televisora ya se va a hacer, la gente entiende que mañana miércoles ya va a encontrar ahí los equipos... Una de trabajadores. trabajadores mira, visto, eh, eso está tan difícil. Con lo que tiene que ver con compras y contrataciones que hay instituciones que hasta el café lo están licitando <ríe> sí, bueno, por el temor que tienen así con es. ese cafecito que usted acaba de mencionar ahora pues nosotros queremos agradecerle de manera Infinita para el hecho que haya dispuesto de este momentito Como siempre para compartir con nosotros O sea, patándose un poquito de, de, de... su agenda de, de, su de su agenda, Senado, ¿verdad? Exactamente no, esto, esto es parte realmente de nuestra responsabilidad Dar a conocer al pueblo Y al contrario, dar las gracias a ustedes Que nos permiten este espacio para llegar a la multitud y explicarle Si sí es bueno, aprovecho y disculpe la interrupción eh, Decirle que de esta semana Vamos a decir, justamente el fin de semana que la pasamos en un frisor conociendo el código penal, cambia la República Dominicana. Qué y buena. cambia, Qué. y cambia lo que es San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte. Qué, Qué bueno ¿verdad? escuchar esas noticias. Sí. Y Víctor, y es bueno, ahora que el senador decía esas palabras, que hay algo que me llama mucho la atención en la persona de, del senador, y es que él trata siempre de educar. Y vimos hoy como nos explicaba un proceso en el senado que quizás la población en general no tiene un conocimiento de cómo se conoce una ley y que eso es parte de, de usted saber. Y el senador lo explica muy muy claro, de manera muy llana, para que todos eh, pues nosotros los entendamos. Y son cosas que nosotros como dominicanos debemos ir conociendo. Y como dice el senador, es un deber también de parte de, de ellos y de él dar a conocer estos tipos de procedimientos para que uno conozca, ¿verdad, Víctor? Y para que uno se eduque. Mira, y, y, y. Emanuel, qué importancia tiene eso que dice, porque justamente con las obras del proyecto 3R, hay comunicadores que se dieron a la tarea de decir que ese proyecto que el presidente me había aprobado, son 11 obras que el presidente me aprobó a mí, que yo fui que se lo presenté, eh, entendían que el presidente me había quitado esas obras porque yo no las había comenzado. Señores, nosotros no manejamos presupuesto. Nosotros presentamos la, la, las posibles soluciones y gracias a Dios encontramos un presidente que la asumió. Pero eso tiene un proceso totalmente. Claro. Así es. Franklin, gracias, gracias de verdad por estar con nosotros en esta entrevista VIP en el día de hoy aquí en Contacto Diario. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y permitirme estar aquí y llegar a, a mi pueblo realmente. Y gracias por tener en agenda. En su agenda a Contacto Diario Franklin Romero, senador por la provincia de Duarte Estuvo con nosotros en el día de hoy aquí En la entrevista VIP de Contacto Diario